Lo más difícil de todo esto, déjense de cuestionarse el tema de la posesión, el tener, es el que además asumimos que lo tenemos y que todo lo que tenemos tiene que durar para siempre. Ojo aquí la gente que le gusta el amor romántico y que luego hace cara de Pikachu sorprendido cuando se van a perseguir. ¿Por qué no duró para siempre el amor? Como nota al margen, eh, por ser alta... Yo siempre me he considerado totalmente y 100% libre de, en cualquier relación, ser la casa chica de nadie. Esto es un ejercicio que yo hago en mis conferencias. Eh, ¿Qué de lo que nos rodea existía hace 100 años? O sea, como que la silla, la ropa. ¿no? De hecho, ninguna mascota que vive hoy vivió en los noventas. Era un show de comedia, Ofelia. Yo vine a reír. ¿Qué es mío, no? O sea, ¿qué es nuestro? ¿Qué es mío? Ese nombre es mío. Pero ni el predio, ¿saben? O sea, la casa no existía hace 100 años. No podemos poseer nada, la neta. No podemos tener nada. No tenemos. No, no, no somos nada. No venimos de nada. No vamos a nada. Pero cuando mi bici se mueva a la mitad de la noche aquí afuera, ahora sí resulta que está poseída culero, fantasma, ya suelta la que la sigo pagando meses en Liverpool, güey. O del otro lado, si algún día están así en la ouija y se mueve, y se dan cuenta que viven con un fantasma en la casa, cóbrenle renta! O sea, también está ahí, güey. Igual es que no sé si decir si son fantasmas o no, pero pueden ser nomás más gente bisexual que están fuera de sus días de la visibilidad bisexual. Siempre que salgan de casa, recuerden dejarle una sin un platito de cereal. A la puerta, son sus fantasmas queer de la casa. Es gente del espectro. ¿sabe? Mucha gente me pregunta a mí que si yo soy natural y a mí me gusta pensar que soy sobrenatural. <risa> uh. ¿Cómo se le dice a los padres de la gente trans? transparente. El tema que me salta a mí con los y las y les fantasmes. Ubican esta convención que la ropa que tienen los fantasmas es la ropa que tenían cuando murieron, ¿no? ven sus calzones. No saben cuánto me salta esto porque me deja la duda de exactamente qué estaban haciendo antes que hay fantasmas que tienen sábanas con hoyos en la cara. ¡Exactamente cuál es la práctica humana que estaban haciendo! Que además en esa práctica perdieron la vida, ¿saben? Y luego esta dinámica de que se supone que los fantasmas vuelan, ¿no? Vuelan, ¿no? Y entonces hay, hay tutorial, ¿no? Llegan Whoopi, Goldberg, así de bienvenido. A tu tutorial de vuelo. Primero el simulador, ¿no? Y se supone, el tema es que los fantasmas atraviesan paredes. A ver, primero que todo, me deja claro que si vuelan y atraviesan paredes, entonces por supuesto que pueden ver a través de las paredes. Porque no es como que se entren así, ¡No mames, entra al baño, verga! Perdón, perdón, perdón, perdón. Pero el punto es, si pueden ver a través de las paredes, entonces ¿por qué necesitan hoyos en las sábanas?